Comenzamos. Buenos días. Este, tengan este, nuestros internautas de, del Observatorio Ciudadano, de la página de esta organización. Vamos a, a dar eh, inicio a la sesión eh, eh, de, este, de esta fecha, 3 de abril de 2021, para continuar comentando sobre el proceso electoral en el municipio de, de Guanajuato. Y para eso, pues tenemos eh, a por el momento a Javier Esparza, a Carlos Arce y un servidor, Guillermo Siquiseo, quienes pues comentaremos acerca de las noticias que se han estado eh, dando en los últimos días respecto a la inscripción de las diferentes planillas en, en el municipio para, para los comicios de junio de 2021. Y este, ya la cosa está muy caliente, vean nada más el fondo de Carlos, está hirviendo atrás de los árboles. Pues este, creo que no ha habido muchas noticias ¿no? acerca de, de los registros de las planillas. Eh, la última cosa que yo me supe es que el, el IEJ eh, no le había querido aceptar el registro a Morena porque había llegado después de las 12 de la noche y no ha pasado nada, ¿verdad? Creo que el tribunal o quien tengan que resolver no ha dicho nada y por lo tanto aparentemente no tienen registro. Bueno, en otros casos, cuando ha sucedido en otras elecciones, efectivamente el IEG no les ha dado el registro a los que no llegan en tiempo. Ahora no sabemos qué va a pasar en este caso de, de Guanajuato con, con Morena. Y por lo pronto parece ser que las... Sube concertando la página del IEG para ver eh, las nuevas planillas de, los, de las propuestas de los partidos... Pero no, todavía el proceso electoral 2021 todavía no tiene nada, está en blanca la, la página, solamente encontramos todo lo de la elección pasada. sí están todos los eh, candidatos, que por cierto, al, al revisarla nos damos cuenta que ahora estamos oyendo nombres repetidos ahí. Este, como que la gente no, eh, bueno, se acerca a la ubre del electoral. Y después no se quiere despegar, es como si fuera un recién nacido que está pegado a la ubre y no quiere dejar de estar eh, alimentándose de los recursos eh, públicos. No. El otro día oí a un político, un viejo político mexicano que decía que eh, si querías dedicarte a la política, lo hicieras con mucha pasión, que te entregaras totalmente pero que trataras de evitar vivir de eso, que sí vive para eso, pero no de eso. Esa fue la recomendación, recomendación señor. Yo, yo creo que tiene razón, porque pues imagínate que te están pagando en, por estar ligado al poder, pues tus decisiones siempre están influenciadas por eso. No puedes eh, ir en contra del sistema porque vas en contra de tu propio interés personal. ¿Cómo ves, Javier? Bueno, pues, este, muy buenos días de nuestro eh, programa, digamos, número 36. Eh, justo en el programa 35 acordamos, dada la limitante de información que se tenía, el hecho de esperar y tratar el mismo tema ya con la evaluación específica de las eh, planillas, que eh, ya revisando, precisamente como lo comentaba Guillermo Gerardo Siliceo, pues todavía la publicación de carácter oficial no se localiza, ¿no? Pero no es reiterativo eh, eh, comentar que eh, ya con el registro que se tiene, ya tenemos ubicados que en el PAN eh, Alejandro Navarro busca la, re la reelección en el uh -huh. caso de Castro Cerrillo un segundo intento y en el caso del Partido Verde Ecologista pues tenemos ahí a Israel Cabrera Barrón el cual pues de alguna manera está presumiendo sus logros específicos de los últimos 20 años de experiencia pública en los tres órdenes del gobierno se atribuye como ideólogo gestor y tramitador del ordenamiento territorial el cual fue obviamente elaborado por la UNAM y eh, pues prácticamente su participación digamos fue en términos eh, parciales conjuntamente con mucha gente que merece reconocimiento adicionalmente eh, yo creo que su participación fue en términos de activismo político y también nos señala que fue eh, uno de los ideólogos de solucionar el problema del agua y también que destinó una serie de recursos presupuestales para el relleno sanitario y pues mi conclusión y la parte de Curcusola que comentaba la vez pasada eh, el licenciado Santibáñez, pues en la práctica todo lo que presume sigue igual, ¿no? En el caso de, de, de Morena, eh, la selección de la doctora Carmona, eh, pues eh, nos hemos enterado por medios de comunicación que obviamente están inducidos en términos del interés específico, eh, que efectivamente hubo una elección antidemocrática y que eh, las planillas fueron confi eh, configuradas eh, de una manera poco consensada y eh, se señala que hay un proceso de investigación de este procedimiento, pero de manera oficial pues no lo sabemos. no En cuanto al movimiento ciudadano, pues ahí tenemos básicamente al, al, a, a un doctor o abogado, Cristian, que jugó el papel de, de jefe de seguridad o se, seguridad pública en la época de Castro Cerrillo, ¿no? Ahora sí. cabe señalar que la, el accionar del Instituto, eh, eh, digamos, electoral del Estado, la información más reciente que tenemos es que el 2 de abril sí. eh, organizó una conferencia. Uh -huh. Eh, sobre todo para tipificar eh, la parte de los delitos de carácter electoral y todas las implicaciones eh, que esto tenía, tanto en el ramo penal, en la parte laboral, en la parte civil, etcétera no Hizo mucho énfasis en la parte de los presupuestos, es decir, que uno de los responsables a vigilar va a ser el encargado del partido político que maneje, que maneje los presupuestos y ver eh, los límites de campaña, que a la fecha yo no tengo esa información. Si la gente que está participando interactivamente con nosotros tuviera información, eh, les agradeceremos que no, lo, no la publiquen en eh, la propia transmisión de la eh, página de Facebook. Yo diría que esto sería una, un, como primera eh, aproxima, eh, aproximación, y eh, como una síntesis muy genérica, muy... Eh, de lo que eh, eh, discutimos, analizamos la sesión pasada y pues si vemos el panorama prácticamente la información eh, de carácter oficial no se refleja por el instituto responsable no sé cómo verían ustedes esto si, si es correcto o si, hay un o si ya oficialmente está señalada la investigación hacia Morena porque al parecer, eh, por información, no sé si sea una estrategia de Morena entregar eh, tarde su, sus planillas con el objeto de meter en crisis el sistema electoral y buscar algún mecanismo eh, parlamentario para desacreditar al propio instituto y de alguna manera eh, de, eh, buscar desaparecerlos y eh, meternos en, otra, en una crisis mucho más profunda de la que estamos actualmente. Eh, producto de la pandemia y producto de los efectos e impactos directos e indirectos en el proceso electoral que esto puede de alguna manera provocar, ¿No? También señalaba mucho el aspecto de todo el procedimiento electoral desde la, la generación de las casillas, la organización, eh, y los delitos, por ejemplo, de los representantes de los partidos políticos en casilla, de los ciudadanos, de los candidatos, y también del propio eh, partido político, ¿no? Aquí yo creo que la parte presupuestal, no tenemos información del Instituto Electoral del Estado, cuántos sí. son los topes, cuánto se va a autorizar, eh, cómo se va a fiscalizar la situación de transferencia de medios al partido político, eso tiene que tener una vigilancia estricta, ¿no? En claro. ese sentido, eh, yo, yo eh, participo con estas aportaciones, no sé cómo la ven ustedes. Sí, bueno, yo quiero aprovechar eh, tu participación para proponer uh, a ustedes dos y al resto de los compañeros del observatorio y también a quienes nos, nos escuchan, que en cuanto vayan teniendo información los ciudadanos, en general, a través de cualquier medio, de quiénes son los candidatos y si les parece que son impresentables, que tienen fallas en, axiológicas, que no tienen un modo honesto de vivir, que han, han sido malos en su trabajo, eh, son deshonestos, eh, no, no han rendido buenos frutos a la comunidad, pues nos dirijan correos a OCDGTO, o -C D de dedo, OCDGTO arroba gmail.com y nos digan por qué les parecen deshonestos, por qué les parecen injustos, por qué les parecen que no son, eh, no deberían de elegirse a esas personas, para poder integrar eh, expedientes con información que ustedes, ustedes los que nos ven, los ciudadanos, eh, conozcan, si le saben algo a un regidor, a un síndico, al candidato a la presidencia municipal, al diputado local o al diputado federal díganos que no están de acuerdo que la gente vote a esas personas impresentables porque no tienen el perfil ético suficiente para sustentar un cargo público y un cargo de elección popular y nos digan por qué o sea, cuál es el, la, la prueba que tienen ustedes de que esa persona no no merece gobernar a los guanajuatenses y nos lo dirigen a, a al, al correo del observatorio ciudadano de Guanajuato que es o c de carlos D de dedo gto arroba gmail punto com. Ahí, ahí vamos a estar recibiendo la información de todos aquellos impresentables. Para que nosotros eh, pasemos esa información a, a los miembros del filtro ciudadano y junto con la información que ellos están recopilando, se puedan dar los semáforos rojo, ámbar y verde, que van a ayudarle a los electores el día de las elecciones. Y ya saben, pues los que están en rojo, nosotros no los recomendamos, los que están en amarillo... Les decimos, ahí ustedes saben, y los que están en verde, nosotros les decimos, sí, si te gusta, vota por él. Eh, eso es el significado del rojo, amarillo y verde en, los, en el semáforo que va a generarse después del filtro ciudadano. Este, adelante, Carlos. Bueno, yo, yo lo que quisiera abordar ante esta ante este problema de la poca información que hay de los partidos políticos, lo que sí sabemos es cómo llegaron a estas candidaturas. Y aquí sí, yo llamaría la atención, ya lo, ya lo puntualizaba Javier, eh, de, la, de la parte interna de los partidos, de la falta de democracia interna de los partidos. Y esto parece no importarle a mucha gente, sin embargo, los ciudadanos deberíamos estar muy preocupados por ello. Claro. Deberíamos estar muy preocupados por ello porque, si analizamos, ninguno de los partidos postuló candidatos a través de elecciones internas. Y esto se convierte en una contradicción porque estamos promoviendo eh, planillas, candidaturas, para <coughs> realizar realmente un postulado democrático, democrático hacia la ciudadanía, sin que los partidos se asuman como demócratas. Entonces, el problema que hay de, de, de, de la pro, po, poca conciencia que hay de los ciudadanos por la democracia, tendríamos que aumentar y multiplicar eh, este desajuste de parte del sistema político mexicano, de parte de los ciudadanos, de eh, partidos políticos, en donde realmente lo último que les importa es la democracia. Y todo, todas sus decisiones son decisiones cupulares, son decisiones que se van manifestando desde el autoritarismo que tienen eh, a través de sus órganos de dirección que finalmente son los que van diciendo quiénes van a ser los candidatos, quiénes van a ser los candidatos a diputados federales, a diputados, a diputados locales y, y sobre todo pues, a la integración propia de las planillas, donde lo van decidiendo por ellos mismos, por sí y ante sí, sin una manifestación democrática que les dé legitimidad. Eh, el PAN, por ejemplo, presumió durante años, muchísimos años, 30, 40 años, pues toda, todos estos mecanismos que utilizaba comúnmente para postular candidatos, prácticamente la gran parte de las candidaturas se forjaban a través de este, procesos internos, de, de, de, de convenciones abiertas, Muchas veces había problemas y todo, pero siempre se mantuvo una, una condición de, de, de, de procesos abiertos. Porque esencialmente el crisol del partido político lo que hace es enseñarles a los ciudadanos cómo se hace democracia. Entonces la democracia que tenemos, que queremos afuera, hay que vivirla adentro. Y en estos momentos lo que tenemos es un son, es un proceso, pues la verdad, que eh, está haciendo pedazos a la ciudadanía, eh, que es precisamente lo contrario, o sea, un, un grupo, una camarilla, que va eligiendo y va posicionando a sus candidatos de la camarilla, no del partido político, no de los militantes del partido. Sino de la camarilla, nos van poniendo las posiciones que ellos quieren. Entonces, es una negación este, tácita de la democracia. Nosotros no necesitamos democracia aquí adentro, nosotros lo, des, lo designamos a dedo. Y todos, todo, todo se aguanta. Ah, pero eso sí, afuera queremos ser muy democráticos y entonces apostamos por la democracia y les decimos a los ciudadanos que cada, cada eh, organización. Eh, partidista bueno eh, la democracia es la la diosa magnificente que nos permite tener buenos gobiernos y nos echamos unos rollos terribles pero adentro no hay democracia y esta es parte de la destrucción pues del sistema democrático en México el que los partidos políticos no tengan esta condición por eso se ha pretendido en algunos lugares Obligar a los partidos políticos a que tengan elecciones internas abiertas, abiertas incluso a los ciudadanos. Eh, yo lo viví en Costa Rica hace muchos años, cuando estábamos en un curso allá electoral. De pronto pidieron ahí los ticos que a ver si podían terminar las clasecitas este, un poco más temprano, media hora más temprano, porque necesitaban ir a votar. Entonces yo les pregunté, pero ¿a qué van a ir a votar? No, es que hay elecciones para, este, para uno de los partidos políticos. ¿Y ustedes son de ese partido político? No. Y entonces, no, pues es que vamos a ir a votar. No, no, no, no, no les entiendo. O sea, si ustedes no son de ese partido político, ¿van a ir a, a votar por, por, por, por, por el candidato a ese partido político? Sí, claro, no me dijeron. Eh, por supuesto que vamos a ir a votar porque nos interesa que, que ese partido político, nuestro opositor ponga como, como candidato a un buen candidato y está abierto a la ciudadanía y vamos a ir a votar para que salga el mejor. Oigan, pero pues ese, ese candidato les puede ganar, ¿no? ¿no? Dijeron, pues claro que nos puede ganar, pero si no nos pudiera ganar, entonces en nuestro partido político podríamos poner a cualquiera y sería un mal gobernante también. Entonces las condiciones hacen y, es, y establecen las necesidades de que en, lo, en, cada, en cada organización política eh, tengan como candidato pues, a sus mejores hombres. Y por eso vamos a votar. Bueno, yo me quedé con esa experiencia que me pareció muy interesante. Eso es cuando realmente hay una... Una educación, una verdadera educación eh, democrática atrás y se pueden tener los logros pues, que ha tenido un pequeñísimo país chiquitito como Costa Rica, que hace muchos años decidió no tener ejército, desprenderse del ejército, tiene una buena policía, en fin, pero no tiene ejército. Eh, y el dinero que todos los demás países de Centroamérica y de Sudamérica le apuestan al ejército y a tener armas y a tener barcos y a tener este, eh, pues, equipamiento militar, pues ellos se lo gastaron en educación y esa es la educación que tienen. Entonces, eh, esto para que se vea el asunto y, y llama la atención, porque Costa Rica pues, es del tamaño de Guanajuato. Entonces, eh, sí se puede ser democrático en Latinoamérica. No necesitan ser noruegos ni suecos eh, ni, ni, ni daneses este, para, para vivir una, una democracia a plenitud. Se puede vivir en, en Latinoamérica, los uruguayos lo mismo, los chilenos después del proceso de Salvador Allende volvieron a un sistema altamente democrático. Y, y, y, pero el asunto el asunto deviene sobre todo de la operación de los partidos políticos, de cómo se manejan las cosas en los partidos políticos. El PRI pues nunca lo manejó democráticamente, siempre fue a dedo. Pero el PAN, que era la contraparte y que lo hacía bien, pues por lo visto ya se le olvidó ese asunto. Y los demás partidos pues no se diga. Y Morena pues han sido puros dedazos también, o sea, a puro dedo, ¿quiénes van a ir? Este, no sé si... Si alguien no se puso de acuerdo en ir a registrarlos, entiendo que creo que nada más registraron los nombres de, de síndicos y... y lo ...que pidan mayor información. Eh, en fin, eh, pero finalmente vuelvo al inicio de, de esta locución y es que si en los partidos políticos no se vive la democracia, realmente estamos pidiéndole peras al olmo de que haya democracia afuera. Y que sean precisamente eh, los partidos políticos como medio para hacer política y como medio para llevar la democracia a los ciudadanos, pues quienes se encarguen de eso, porque ellos no viven la democracia. Bueno, yo eh, de alguna manera complementando la, la reseña y experiencias de, de Carlos, eh, si sí es muy importante eh, recordar que la parte democrática, eh, recuerdo un libro de Daniel Cosío Villegas, eh, justo que se llama La democracia en México, hablaba obviamente desde la creación de los diferentes partidos políticos, hasta cómo eh, eh, actúan en términos eh, grupales o en términos de intereses territoriales que eh, Ahora se les caracteriza como cárteles, pero en la práctica pues, son este, intereses eh, de grupos hegemónicos, eh, locales, eh, regionales y estatales. Ahora, un elemento que es muy importante que la ciudadanía evalúe es que no se eh, confundan los padrones de beneficiarios eh, sociales que justo en el estado de Guanajuato eh, son administrados por el superdelegado, que si esos padrones electorales o esos padrones eh, sociales son utilizados dentro de la campaña política, eh, beneficiando al partido en el poder, pues evidentemente que es un delito de carácter electoral. Es decir, se está utilizando al Estado, una elección de Estado, con aportación de carácter eh, de información, ¿no? Ahora, también eh, es muy importante la fiscalización de la parte presupuestal. ¿Cómo se va a ir gastando el dinero? ¿Hacia dónde se va direccionado? Y si hay una confusión entre la parte de beneficio social y cuestiones electorales, pues es, una, es un delito en la práctica, ¿no? Sería muy recomendable eh, eh, la, las gentes que quisieran profundizar sobre el tema eh, revisar a la conferencia el 2 de abril que emitió el Instituto Electoral en la cual hay una serie de láminas y filminas que señalan las principales características del delito electoral. Eh, yo eh, con, eh, Comentando mis experiencias en que me tocó el proceso democrático siendo presidente de Casilla, cuando Morena eh, gana la Ciudad de México, eh, normalmente los representantes de Casilla o los representantes de partidos eh, muchas veces ej ejercen eh, problemas de cabildeo y problemas de presión, tanto al secretario de, digamos, de la Casilla, a los escrutadores, de tal manera que los ciudadanos, que sean elegidos por el Instituto eh, Estatal Electoral de Guanajuato, tienen que ser exageradamente parciales en este sentido. Yo recuerdo haber metido una incidencia en aquella época de Morena, eh, por logo más grande, por eh, etcétera, y en la propia acta eh, de Pret, eh, para ir contabilizando la parte de los votos, ahí se mete en la parte de las incidencias, ahora. Ya tenemos información de cada uno de los personajes centrales, tenemos experiencia y vivencias y aspectos documentados, tanto en medios de comunicación, como en acciones y como en programas. Guillermo señalaba que es muy importante, fundamental e ignorado que no están dando cuáles son sus plataformas. Sí, ¿Cuáles son sus prioridades? Eh, si van, ¿en dónde es necesario hacer la inversión eh, física? Etcétera, ¿no? La experiencia que tenemos que el programa de gobierno, en el caso de Guanajuato, si lo revisamos con todos los ejes rectores y hacemos una evaluación ex post de este documento, realmente yo siento que fue contratado en un esquema outsourcing por consultores especializados. Sí, sí, sí. Y en la práctica, a lo mejor la reforma de outsourcing, eh, que se está haciendo el gobierno federal, pudiera afectar a los nuevos programas del gobierno. Estoy haciendo una, eh, un humor un poco británico, porque realmente ya tenemos, podemos evaluar a Navarro en cuanto a lo que dijo que iba a hacer y lo que hizo. Tenemos información de Castro Cerrillo como Peró Tenemos información también de, de Barrón, que en la práctica no es nada personal, porque yo soy eh, una gente que el medio ambiente llevo más de 30 años, pero en la práctica eh, todo lo que se presume sigue el conflicto. Entonces, ¿hacia dónde vamos a llegar? Un cuello de botella eh, repetitivo, los mismos personajes en diferentes planillas, gentes que ideológicamente... Son incongruentes con el planteamiento, ¿no? Están buscando un proceso de acumulación de capital, nuevamente hacer negocios, entonces mucha vigilancia y mucha, eh, digamos, inspección por parte del Instituto Electoral, tanto del candidato, del partido, de la planilla, y sí comprobar eh, la moralidad de cada uno de ellos, ¿no? Ahora se exhorta de manera categórica que ya eh, muy amablemente este, Guillermo Gerardo Silicio Fernández acaba de poner en la pantalla el correo electrónico para que nos retroalimenten y generar una dinámica grupal. Se me hizo muy interesante el planteamiento anterior en el cual se señaló que en el caso del gallito hay prácticamente una situación de carácter este, ciudadana ahora. Lo hemos analizado la, eh, eh, cómo van a participar los, los cárteles delictivos reales, no el cártel político, en términos de si va a haber dinero de cártel en las campañas, quién está patrocinando a los candidatos, etcétera, ¿no? Yo creo que hay una lluvia de ideas que podemos discutir, ir analizando, pero yo partiría de la base de ver cuáles son los comentarios y en función de eso direccionar hacia dónde podemos ir analizando ¿No? Medular programas sociales y padrones sociales. Al señor coordinador el súper súper delegado si él otorga yeah. los, los padrones sociales está cometiendo un delito electoral ¿No? Y obviamente está transgrediendo las disposiciones legales en la cual como funcionario público no debe de proporcionar esos padrones ¿No? Aunque en la práctica eh, va a ser muy difícil poder comprobar si efectivamente la dire direccionalidad de las campañas está en función a esos padrones, ¿no? Ahora, la parte de las comunidades, es muy importante ver cuál es el termómetro que está ahorita, la escasez eh, de apoyos eh, gubernamentales y el mal manejo pandémico que se ha dado por parte del municipio, ¿no? Con sí, esto este, genero más ideas y de favor está puesto ahí el correo electrónico para ir planeando eh, de qué manera podemos participar eh, colectivamente y que la opinión de ustedes sea tomada en cuenta eh, por este medio eh, que nosotros amablemente queremos difundir, ¿no? Sí, bueno, y yo quiero insistir. Uh, algo que, empecé, que platicamos la semana pasada es en la necesidad de que aún con este panorama antidemocrático que nos proporcionan los partidos al no hacer elecciones al interior de sus partidos, aún con ese escenario, no nos desanimemos y vayamos a votar en la medida que, se, que los que estamos en el padrón vayamos a votar, en esa medida vamos a tener resultados a favor de todos. Aunque pareciera, ¿ya para qué? Si ya lo decidieron todo. No, no, no. Es que ya, te, ya estás en el juego. Cuando tú te das de alta en el INE, o en, antes en el IFE, en el Instituto Electoral, para que te den una credencial, estás aceptando participar en un juego siempre. Si no juegas, alguien beneficia tu no asistencia. Por favor, si tienen credencial de lector, vayan a votar, porque si no, alguien o, a, o varios pueden aprovecharse de tu ausencia de participación, ya sea de manera activa o de, de manera pasiva. No quiero decir que necesariamente alguien dice el voto de Juanito Pérez que no vino a votar lo vamos a poner por tal partido. No, pero el hecho de que Juanito Pérez no vaya beneficia a los poquitos que sí van y haciendo que su voto crezca y decidan quién va a gobernar, aunque sean pocos. No sé si me explico. Por favor, no dejen de ir a votar en, en junio porque sí es muy importante si sí es muy importante que se vote, o bien dense de baja del padrón, nada más que si se dan de baja, ¿con qué se van a identificar? Si en este país está revuelto el asunto de la identidad de las personas con la, el derecho al voto, o sea, si tienen credencial, vayan a votar, por favor. Que el 100% del padrón va, así está, gane quien gane, lo importante es que todos estemos participando en la, en la democracia. Solamente quería reforzar esta idea porque el panorama que vemos es muy triste y desanima a cualquiera a votar, pero como ya tenemos que desear, pues no nos queda otra más que votar. Bueno, y también, eh, por ejemplo, a todas la, las personas que nos estén viendo o que quede grabado esto, es muy importante también tener mucho cuidado que en este procedimiento de elecciones y medios de comunicación, también los medios de comunicación... Eh, copiándole el esquema teórico, están cartelizados en el sentido de que están buscando intereses de carácter eh, económico. Tal es el caso del, del canal local que en la práctica se ve que está tratando de desacreditar, por un lado, a la parte de Morena, haciendo eh, entrevistas eh, en las calles, en las cuales eh, la encuesta no es significativa estadísticamente, y obviamente de 10 encuestas o de 20 entrevistados, si siete dicen eh, que votas por esta persona, en este caso Navarro, este, y los otros diez, pues los, los borran, ¿no? Y la razón, pues es evidente, ahí el Instituto Electoral tendrá que definir exactamente la participación de los medios locales y tomar en consideración que hay antecedentes, eh, digamos, de anomalías y de falta de responsabilidad mercantil en cuanto a la liquidación de una serie de compromisos de carácter eh, digamos de impuestos que tienen que pagar al municipio no por un lado, por el otro sí, una convocatoria amplia y dirigida a la racionalidad en términos de a quién le van a otorgar eh, su poder es decir, no, por el hecho en las comunidades de que les vayan a proporcionar este, algún tipo de material promocional significa que, es, que tienen la obligación de poder votar, otra también un esquema de que como decía eh, Carlos, que sería bueno que profundizar en la parte de los resultados de las encuestas, de que valoren efectivamente el poder político que tienen su voto y no eh, se dejen, digamos, chamaquear por información eh, poco eh, probada. Es decir, vuelvo a reiterar, a lo mejor soy reiterativo, no tenemos información de qué quieren hacer, cuál es la prioridad en términos eh, sociales, en términos económicos. ¿Cómo van a solucionar la situación del turismo? Eh, eh, no estamos considerados dentro de la estrategia estatal, el propio municipio, siendo un municipio netamente turístico. Eh, ¿Cómo buscar una serie de alternativas y sí tener información objetiva, tanto de, del gobierno del estado como del municipio? Si vemos eh, los observatorios eh, turísticos correspondientes al estado de Guanajuato pues evidentemente que hay una manipulación de información, es decir, la caída que ellos señalan en términos de la actividad económica, pues, fue mayor, ¿no? Ahora, eh, es muy importante lo que hay en, en lucha. Para el partido de Morena sería significativo atacar la joya de la corona panista, pero si la corona panista no está atendiendo el propio municipio de Guanajuato, eh, pues digo, realmente es este... Una falta de ética política, una falta de capacidad, independientemente de que sea quien sea, no necesariamente le da, da la capacidad y la experiencia académica, más bien los resultados. Y no hemos visto resultados específicos para el propio municipio de Guanajuato. No estoy copiando el enfoque de Piri, mas, sin embargo, no veo eh, un orden, no veo a Protección Civil actuando. Eh, lo único que veo desde mi sotea que pasan helicópteros, eh, no sé quién sea este pero bueno, eh, me estoy acordando de mis épocas de Chilango cuando en la práctica vibraban las ventanas de mi departamento porque pasaba el Concord, ¿no? Pero bueno, aquí es muy importante, como comentaban mis dos compañeros reflexionar el voto, analizar los programas no retroalimenten en términos de información y no señalen temáticas participativas con el objeto de ir mejorando paulatinamente la información y que al final de cuentas quien gane, el partido que sea, sea la gente menos mala, ¿no? Y, bueno, yo, yo eh, este asunto de que si sea la gente buena o mala, solamente me hace pensar es, ¿dónde están los que no han participado en la construcción de su ciudad, de su municipio? eso yo me pregunto ¿dónde están? porque son, son los mismos casi siempre los que están en el gobierno y eso nos garantiza a los ciudadanos que porque están repitiendo son expertos ¿no? no es cierto la experiencia nos ha demostrado que al contrario se van volviendo pillos con el tiempo <risa> eh, yo creo que deberíamos eh, participar más para, para intentar gobernar. Yo no creo que el presidente el, el municipal o los regidores deban ser expertos en la organización municipal, no. Deben ser gentes que aman entrañablemente su tierra y que quieren lo mejor para ella y para los ciudadanos. Entonces, pues, eh, eh, ojalá que lleguen... A, a ocupar los puestos de elección popular, gentes que tienen sueños, sueños para mejorar eh, la, la ciudadanía, la ciudad, el municipio, el país, gentes que eh, quieran vivir sus sueños trabajando por los guanajuatenses, no gentes que se supone que son expertos y no es cierto. Bueno, esa es mi opinión. Y sí, también, por ejemplo, a los, a los propios eh, eh, candidatos que le hagan más caso al que les dicen que la está regando, no al que les dice que son unos este, expertos. Normalmente cuando el poder político marea a las personas, pues de alguna manera se inicia un proceso de incongruencia, ¿no? Ajá. Y la incongruencia es producto de la falta de capacidad. Y si yo creo que la gente que está a mi alrededor y que me adula, eh, me está diciendo la verdad, pues yo necesito investigar, es decir, los candidatos, independientemente de su experiencia académica, política, ideológica, económica, tienen que escuchar. ¿Por qué? Porque en la práctica van a formar parte de los requerimientos, o dar solución a los requerimientos que está sufriendo la sociedad, es decir... No sé si con esto este, iniciamos alguna discusión entre nosotros, nosotros tres o... No, no, yo creo que ya llevamos 45 minutos y yo creo que tenemos que dejar descansar a nuestro, a nuestro público que nos sigue, ahora aprovechando la Semana Santa y la de Pascua, y bueno, vamos a dar la, la palabra a, a Carlos, pero ah. no, deberíamos aprovechar que ya hemos dicho algunas cosas que queríamos decir, para todos nuestros internautas. Adelante, Carlos. Sí, mira, Guillermo, yo, yo lo que quería quería comentar de esto, porque más o menos comenté hace rato sobre cómo no hay democracia interna en los partidos y que alguien que no vive la democracia no puede no está no está acreditado para hacer democracia afuera. Luego, eh, el asunto también es que los ciudadanos creemos que el voto es la democracia, que vamos a votar, ponemos nuestro voto y listo, ya, ahí está la democracia y ahí se acabó todo el asunto de la democracia. Y esto es un error porque no es así. Eh, los países que han avanzado más saben muy bien que una cosa es el voto en donde se designa a través del voto popular, a, a ciertos personajes para representarnos o para conducirnos para conducir nuestros nuestros gobiernos y luego viene toda una parte que en méxico no hemos desarrollado que es la rendición de cuentas es Está yendo tu sonido en, el, en, en la cuestión de cómo operan los, los partos. Sí. A ver, ya. Bueno. Bueno, bueno. Ya, ya se normalizó. Ya se normalizó. Es un problema de, de Internet. Del, del Internet. Bueno, entonces, entonces les decía este... Eh, en, en, en, este, en este asunto de, de la democracia, pues hay que, hay que hacer la democracia después de las elecciones. La, la, la, el voto no es la democracia. Es un sistema muchísimo más complejo, que es votar, designar a nuestros representantes y a nuestros gobernantes, y luego es estar siguiendo el funcionamiento funcionamiento de estos representantes y de estos funcionarios para ver cómo manejan los presupuestos, cosa donde Javier ha sido muy puntual de estar viendo a ver qué, qué van a hacer, cómo van a utilizar el dinero de los ciudadanos. Bueno, esto es lo que hacen en los, en los lugares donde se ha desarrollado más la democracia. Hay un seguimiento ciudadano puntual de cómo se está gobernando. De alguna manera el trabajo de las organizaciones sociales, como este, el activismo político, como los observatorios incluso, pues de alguna manera eh, son buenos para todo esto. Eh, y aquí el paso muy importante que hay que dar aquí en nuestra pequeña comunidad, para arreglar nuestra pequeña comunidad Guanajuato, pues es seguir en eso. Entonces, aquí vendría una reflexión. Si los señores eh, que están ahorita buscando el poder creen que se va a agotar el asunto de aspiración por la democracia de muchos ciudadanos que tenemos esas ganas, que tenemos ganas de soñar con que haya realmente gobiernos democráticos, con que haya gentes que nos representen en, lo, en los congresos, eh, se va a acabar simplemente con la votación. Y sobre todo con una votación posiblemente alterada por la compra de voto, porque ese es el problema que, que traemos muy serio. Bueno, que lo sepan que a partir de ya varios años, cinco por lo menos, las organizaciones sociales están haciendo un seguimiento cada vez más puntual de los actos de gobierno, de cómo se están haciendo. Y, y esto ha llevado a un desgaste brutal a, a los políticos. Digo, puede ganar el señor Navarro, por ejemplo, pero de que hizo un pésimo gobierno, pues ahí están todos los datos. Este, está, ha sido clarísimo que ha sido el peor gobierno del siglo XXI que ha habido. Y, y el señor del PRI, que quiere ahora ser también, volver a ser alcalde, pues es el segundo peor gobierno que ha habido en el siglo XXI desde mi punto de vista. Han sido fatales esos dos gobiernos y si nos vamos todavía para pa atrás, pues muy malos este, los últimos trienios que ha habido. Bueno, pero que sepan que ya hay una densidad de tejido ciudadano que está viendo, que está participando, que es activa políticamente en diferentes temas, el, el asunto de desarrollo urbano, el asunto de energía, el asunto de la política. Y entonces eso conforma una nueva ciudadanía en Guanajuato. Eso es lo que estamos viendo. Y eso es, eso yo creo que es lo más rescatable de todos estos procesos. Por eso qué bueno que ustedes dicen, este, oigan, sí vayan a votar. Hay que votar, pues probablemente por el, el, el, el menos malo o por los menos malos, este, pero vayan a votar, no desperdicien su voto. Eh, esto se puede hacer. No solamente eso. A ver, sí, hay que ir viendo cómo vienen, la, cómo vienen las campañas, pero en un momento dado, todos los ciudadanos, esto no se ha hablado de esto, pero lo apunto, todos los ciudadanos podríamos ponernos de acuerdo en una planilla sin registro y votar por esa, esa planilla sin registro y puede ganar. Si, por ejemplo, mañana decimos, oigan, miren, estos no están funcionando bien. Vamos a votar por esta planilla donde va Juan, Pedrito, ya nos juntamos las organizaciones civiles y pusimos esta planilla, que a ver, comparen las con las otras y son mejores. Y entonces pues mandamos a hacer sellitos para que la gente lo pegue la, en, la, en, la, este, en la boleta electoral Así ganó Juan, Juan Ignacio Torres Landa una elección en San José Turbide cuando el PRI no lo postuló y se fue, por, la, como, no, no como independiente, porque no hay independientes, simplemente como candidato no registrado. Y eso no lo tienen en el, en el, en, en el, en el horizonte. Este, todavía hay esos recursos, ¿eh? se pueden utilizar esos recursos del, de los candidatos no registrados. Bueno, pero aparte, aparte de eso... Lo que deben de saber es que hacia adelante los que quieran ir por un gobierno botín van a conseguirse el acceso al gobierno botín, pero también se van a conseguir el acceso a un gobierno infernal. Porque las organizaciones civiles vamos a estar encima de ellos y vamos a estar acreditando las malas prácticas que vayan teniendo. Porque el problema de este tipo de gobiernos es que no se dedican a gobernar, a ver, Javier está muy preocupado porque no les dan el plan de gobierno, tienen que hacerlo, ¿eh? van a tener que registrar sus planes de gobierno, pero se lo encargan a alguien, es puro rollo, saben que nadie, salvo Javier, que es muy, muy, muy puntual, nosotros que sí, es una leída, este, van a meterse a ver eso, a nadie le importa, nos debería importar a todos, pero a nadie le importa, entonces, eso no les importa a ellos, Vean las, otra vez, vean cómo están organizadas las diferentes planillas de los diferentes partidos. La de Movimiento Ciudadano, reitero, está hecha para meter a dos personas al ayuntamiento, al que encabeza Movimiento Ciudadano como, pre, como alcalde y como primer regidor. O sea, él quiere ser regidor. Punto. Cristian, ¿qué? No sé. El, el, el inspector de policía. Imagínense, un, eh, han sido terribles los inspectores de policía, los inspectores de policía normalmente, pues con quienes se juntan son con los malos. Bueno, ese, esa es la cara de Movimiento Ciudadano. Y luego, inmediatamente después, este, en el número dos, pues es un agente que trabaja para, para, para uno de los peores políticos que ha tenido Guanajuato quien de alguna manera durante mucho tiempo ha sido eje de la corrupción en Guanajuato. Entonces, a ver, Movimiento Ciudadano no hay que darle un voto. El que le dé un voto, pues lo que quiere es que este, se establezca un gobierno botín, punto. Entonces, ahí, ahí vamos caminando poco a poco y así tenemos que ir viendo. Pero, pero a la hora que lleguen, pues hay realmente un activismo ciudadano que cada vez se está propiciando más por, por la propia ciudadanía que se da cuenta de los malos gobiernos que se están generando y en donde la verdad les vamos a poner muy complicada la gestión, la gestión de hacer negocios para ellos, de aprovecharse del, del puesto público. Lo único que hay que entender aquí, y esto se lo digo directo a la ciudadanía, es que no se vale hacer negocios desde el, desde el poder. No se va a hacer negocios desde el gobierno. Eso no se puede, eso no se debe, eso es antidemocrático, eso es conseguir el poder para beneficiarse uno mismo, o los familiares o sus empresas, etcétera, etcétera. Eso no se vale. Entonces, si estos señores llegan al poder para hacer negocios, como lo han estado haciendo o intentando hacer. Ahí tenemos el arañazo intentaron hacer un negocio. Todavía yo creo que van a querer si llegaran este, a estar otros tres años. Bueno, ahí estamos las organizaciones civiles para luchar y estar. Pues ni modo frente a nuestros gobernantes. Vamos a estar a, a tener que estar luchando para preservar Guanajuato. Pero pero finalmente, pues, pues este es el asunto. El, el, el asunto es que la democracia no se termina en el voto eh, de la, del sondeo que tenemos Guillermo pues otra vez la gente dice que, que venderá su voto si tuvieron que venderlo en más de tres mil pesos sí, sí, sí. reiteramos los bobos que vendan su voto por 500 pesos por 250 o que eh, ven es otra práctica para que no vayan a votar, este, por 250 pesos, 200 pesos, o por una, una bolsa con, con, con, con arroz y frijol y cosas de estas, este, bueno, pues aparte de entregarle la dignidad a, a, a alguien que va a hacer muso, mal uso de ella, pues lo que está propiciando es la deslegitimación del, del gobierno. Y, y bueno, hay que entender que los, los ciudadanos que, pues de alguna manera sí dicen, podríamos vender nuestro voto, quizás, o si fue, o, o en la hipotética este, situación de que tuviéramos que vender nuestro voto, cuesta más de 3 mil pesos. Y, y luego, eh, esta parte del sondeo, en lo que sí es definitiva, el 95% de la ciudadanía considera y piensa que los, que los partidos políticos, el día de las elecciones, van a ir a comprar votos. 95% de los ciudadanos. Pues, pues eso es lo más antidemocrático que hay. El 95% de los ciudadanos está diciendo, oiga, ¿usted cree que los partidos políticos se atreverían a ir a comprar votos? Por supuesto, claro que van a ir a comprar votos. Bueno, una una de las lecciones que les podríamos dar a, a todos estos pillastres que hacen eso, son pillos, son delincuentes. Este, pues es realmente desmadrarles todo el sistema que tienen para ir a conseguir esos votos. Pensemos cómo le podemos hacer desde el filtro ciudadano puede ser una buena otro buen reto, no solamente analizar a los candidatos, sino ver cómo se puede desmontar esta terrible práctica. Este es el eje, este es el centro de la corrupción. La compra del voto es el eje de la corrupción y el establecimiento, la posibilidad de establecimiento de un gobierno votivo. De ese tamaño está el asunto. Yo creo que vale la pena reflexionar sobre esto y luego volver a ello en las próximas, en las próximas sesiones, eh, Javier y Guillermo. Sí, gracias, Carlos. Yo creo que vamos a. Nos quedan cinco minutos para concluir. Sí, creo que la Por hora, favor. Por yo favor. No me voy a, a tratar de utilizar dos para dejarle tres a mi coordinador y ya que pues, eh, <risa> se, se haga la este, de esta sesión de nosotros. Eh, yo compararía al municipio de Guanajuato eh, metafóricamente, porque son. Eh, eh, aspectos distintos evaluar, como la propia delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, donde hay el nivel cultural es muy elevado. Eh, aquí tenemos muchos profesionales, entonces mucho cuidado con los medios de comunicación, mucho cuidado con las encuestas direccionadas y que no influyan en su toma de decisiones, porque en la práctica... Debemos de entender que medios de comunicación también está cartelizado y están buscando sus intereses para que con el ganador les eh, firme los nuevos contratos. Y en la práctica están desinformando eh, con encuestas que estadísticamente, no sé si existe estadística en sexto de primaria, pero eh, la estadística uno de cualquier este, curso le va a decir que para hacer una encuesta tiene que ser significativa, representativa, la muestra tiene que ser un porcentaje significativo de la población, pues, pues bueno, simplemente son encuestas direccionadas. Exhorto a la capacidad cultural, académica e histórica de los habitantes de Guanajuato que hay que ponerse las pilas, hay que reflexionar, hay que exigir a los medios de comunicación que sean más eficientes. No el hecho de generar impactos sociales de los medios y provocar esto son buenos. No necesariamente. Recuerden que Guanajuato es un estado y Guanajuato forma parte de todo el país. Yo entiendo que hay tradiciones, pero hay que evaluar muy bien la información. Con esto, eh, faltando dos minutos para nuestro coordinador le cedo <risa> la palabra muchas gracias Javier gracias Carlos bueno pues hasta aquí la dejamos yo insisto eh, ahí detrás de mí pueden ustedes ver el, la dirección del, del correo del observatorio ciudadano donde eh, vamos a estar recibiendo las observaciones de los ciudadanos sobre el desempeño público de los de aquellos que quieren llegar a gobernar a Guanajuato cualquier persona que ustedes conozcan que haya tenido un comportamiento público indebido no deseado no ético pues repórtenlo y díganos en qué consistió esa falta de ese ciudadano que no hizo o que dejó de hacer para que se tome en cuenta en el filtro ciudadano y después podamos prenderle el semáforo rojo, amarillo o verde a los candidatos a la presidencia municipal y nos vemos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana en este mismo canal del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho.